Buenas tardes amigos televidentes de esta controversia, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos hoy sábado 31 de agosto, último día del octavo mes de este año que va zumbando como dice, este sábado tenemos la pista sumamente caliente, y quédense, quédese Pegado de su televisor, que cuando entre esta batería con Sisto, el chino, y en quien os habla, tendremos temas de interés y controversiales para el gusto de ustedes. Así que buenas tardes, Sisto, buenas tardes, chino Buenas tardes, tarde, Omar. Tarde, Omar. Buenas, buenas tardes, ¿Cómo están los ánimos? No, tan bueno, ya. Sí, el hombre Estoy está. Estoy casi corriendo ya. El hombre está. <risa> <risa> está, está casi está corriendo. Omar. Está de buen ánimo, estoy está de buen ánimo. No, estoy casi corriendo. Tú sabes que, sí, tú sabe, y la gente que, tú también, la gente que ha interactuado conmigo, que yo soy una persona sí. que rara vez me aturruyo, como decía el abuelo mío. Sí, sí, sí. O sea, me, me agarra una situación y me pone en un estado... De caimiento de, de postración De entrega Se ha contribuido porque He tenido también la motivación eh, De mi familia ¿verdad? De mi esposa que necesita Que yo La ayude Porque ella está en una situación que precisa De mi ayuda sí. Y las otras dos eh, Mi nieta y mi hija Sin embargo también Hay un conjunto de compromisos de naturaleza política y social, y también eh, existencial, que han hecho que yo haya puesto todo mi esfuerzo para que la condición de salud mía haya ido mejorando. Quiero y, públicamente y, y, y. también agradecer a la doctora que se empeñó. ¿Cuál es la doctora? La, ella se llama Yuridia Jiménez. Oh, qué bien. Ella tuvo. Eh, ¿Autopedas? Sí, ella. Esa es su especialidad. Ella hizo un trabajo muy profesional. Y nada, aquí estamos, ustedes me ven, me siento bien. No se nota, se nota. ¿Tú sabes, ¿Eh? Tú sabes que es un asunto de principio para nosotros, lo que tiene que ver con el compromiso, con la patria, con el compromiso sí. social, con el compromiso político y sobre todo con los ideales y valores que uno abraza en la vida de uno. Entonces eso hace que uno eh, pues también pueda superar etapas y mantenga realmente, pueda superar dificultades, momentos difíciles y eh, siempre ha sido a contracorriente Si sí, yo quiero de, Es así, mira es así. Omar sabes que a veces las cosas se, se suceden una tras otras ¿Verdad? Así es la vida Sí, sí, sí. Eh, son las llamadas rachas sí. Que la gente habla No, no, hay sí, rachas negativas Y positivas positiva, sí. eh, Yo no pudiera decir que Están así porque Aún en medio de la situación que padeció Mi familia y que padecí yo También eh, recibimos eh, el aliciente de mis amigos, ¿verdad? Eh, ustedes, mis amigos, ¿verdad? Y el pueblo de San Francisco de Macorís, en la expresión de gente que uno ni siquiera sabe. Sí, sí, sabía, fue, eso ¿verdad? fue cierto. Eso entonces, fue cierto. eso dentro de esa situación negativa. Crea un fue estado positivo, de ánimo claro. Y, muy positivo, y, y entonces y es muy nos ha ayudado. Sí, si eso es, verdad. Y es Y es de humildad. Y es de gratitud yo decir esto aquí sin sonrojarme y sin que esto me produzca ningún tipo de, de situación eh, que me lleve a no reconocer que ese calor y ese cariño, ese afecto eh, rindió y cumplió con una misión fundamental en este proceso en el que estamos nosotros. Por supuesto que sí. Mira, Chino, da la impresión de que en el día de hoy... Va a ser uno de los calores más fuertes de toda la temporada calurosa, de todo el verano. Eh, el jueves la temperatura se colocó en 38 grados Celsius. Y al momento de nosotros entrar en este canal se siente un calor Sumamente fuerte que yo creo que va a romper. Un calor, oro. Un ca, un tú, calor tú de oro. ¿Viste que yo pregunté que si era que no había aire aquí? Yo o, pensé que un no calor había aire. Tenemos de una llamada. Buenas tardes. Una llamada temprano. Buena. Buenas tardes, a las tres. ¡Uh! Leucadio. Ese Leo, Leo. Ese es Cádiz... <risa> adelante, Leo. Adelante, Leo, adelante. Ese es el estado de ánimo que tú tienes también influyen mis, influye mis oraciones hacia ti. Y espero, y espero que esa democracia que usted tiene en su cerebro, en su cerebro. Siga, transmitiéndosela siga transmitiéndosela al pueblo gratuitamente. gratuitamente. Porque creo, Porque creo que, usted que usted es una persona democrática y quiere lo mejor pasar a su país. Sigue transmitiendo, Sigue transmitiendo chino, chino, que mira, es hey Dios que te lo va a agradecer, porque este país porque necesita, eso. necesita eso. ¡Pase un buen día! ¡Buen Gracias, día, dale, mira, bueno. tú sabes que hoy es un día importante, Omar. Debo terminar así, de, como de sí, manera sí. intempestiva. Sí, así, de pero... de ¡Pase un buen día! día digo, de la República Dominicana, ¿verdad?, de su historia más reciente. Eh, un 31 de agosto del 65 se firmó un documento trascendente que se llamó el acta de reconciliación. Sí, el eh, acta de reconciliación. Entre eh, Francisco Alberto Camaño de un constitucionalista, ¿verdad? Uh -huh. eh, hubo un militar y Mar Pecna, brasileño, ¿verdad? Sí, sí, claro. El mismo eh, Bunker, eh, eh. el embajador de los Estados Unidos. Y, aunque los militares no estuvieron. Porque no fueron decisivos, no. a menos que fueran sí, del no barrio y tamaño. No sí, no, pero no, que allá bien. los Estados Unidos le habían dicho, si se ponen, ¿verdad?, con Ah, no, a, a Wessing lo montaron a patar en un helicóptero bueno, y lo sacaron, okay. una decisión oye, política. Entonces, entonces esa a, acta e, de... a políticos. Wessing, oye, que le había servido a ellos. Sí, sí, sí quiso la, como... Quiso como... Porque eh, se resistió, como, se resistió sí. y lo montaron a va. Usted se va. Bueno, eso no es tan bueno, pero bien... La cuestión es que, como la historia reciente es tan mal abordada en las escuelas y en los colegios, muy mal abordada, es más, casi ni se aborda. Entonces, este programa eh, fundamentalmente está para eso, para suplir esas deficiencias. Eh, quiere recordar, porque esa acta de reconciliación, un documento fundamental, porque fue refrendado eh, tres tre días después, el 3 de febrero, con el acto institucional. Con el acto institucional, así ¿Verdad? Es. Que fue un documento que sirvió para dirigir, que fungió como una especie de constitución pequeña eh, para dirigir el país, para estabilizar lo, lo, el funcionamiento del Estado en ese periodo eh, en el que Héctor García Godoy fue el presidente provisional. Sí. Entonces, el acto y eh, a su vez, Héctor García Godoy había sido el último canciller que tuvo el gobierno de Juan Bosch. Así es. Por eso, ante la negativa de Antonio Guzmán de deportar 50 dominicanos que exigían los norteamericanos, porque el primero que se planteó con posibilidad real de ser presidente provisional fue Antonio Guzmán, fue Antonio Guzmán. Sí, pero le exigían es. que tenía que deportar. Una serie de dominicanos que los norteamericanos lo acusaban de comunista sí, Y él dijo, no, yo no, no voy a a no. ningún compatriota. Que esa es una de las actuaciones más decorosas que registra la historia así, y la hoja de vida así de don Antonio Guzmán es. Fernández. Eso es verdad. Eso, eso es verdad. hay que decirlo. Hay Poca que gente dice...